a hablar un poco sobre los músculos que cubren toda esta articulación. Primero, el más común es el trapecio, que va, se lo puede palpar toda en esta zona, generalmente es un músculo que se contractura mucho y podemos trabajar masajeándolo. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Hay formas de estirar el trapecio, ya vamos a ver alguna forma de estirar el trapecio, yo quiero estirar este trapecio, puedo hacer esto, esto, hay diferentes hay diferente formas de estirar el trapecio que es este músculo que está acá, acá lo exageré un poquito, después tenemos los músculos rotadores externos, generalmente, la mayoría están acá, no voy a mencionar el músculo el infraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor, no, no voy a trabajar mucho. La idea no es tener un, eh, una clase de anatomía, sino un concepto general. Entonces, generalmente los rotadores externos que hacen esto a mí me suena mucho el hombro porque hago muchos ejercicios, ya vamos a hablar de los ruidos articulares también, ¿eh? para que no, algunos no se asusten, cuándo es importante un ruido, cuándo hay que prestar atención, después tenemos el romboides, que es este, está acá, va del borde de la paleta, ¿sí? acá, y va hacia las espinas, y lleva la paleta hacia atrás, ese es el romboide. o sea cuando yo hago este tipo de ejercicio, estoy ahí en esos grados, Estoy trabajando el romboide cuando ya acciono en la paleta. Eh, tenemos un músculo que es muy importante y es chiquitito. Voy a sacar el trapecio un poco y lo vamos a ver acá adentro. Yo lo marqué ahí adentro y llega acá hasta el troquíter, eh, la tuberosidad acá arriba del número. Eh. Como ven, yo lo voy estirando el músculo porque los músculos son como resortes y amortiguadores al mismo tiempo. ¿Eh? entonces este es el que, eh, si bien es un poquito debatible el tema, es el, se dice que es el principal ac que acciona la abducción, o sea en los primeros grados de movimiento es el principal que logra accionar, generalmente necesita obviamente los otros para que le den punto de palanca de acción, pero ese es es supraespinoso es el que inicia el movimiento, muchas veces tenemos ese dolorcito cuando es en el inicio del movimiento y el dolorcito es adentro es exactamente prácticamente casi en este punto ¿no? y ese puede haber sido una lesión del supraespinoso tal vez lo estuvimos forzando mucho cuando hacíamos este ejercicio Bien, es importante también mencionar eh, cuando hablamos de hombro del grupo que hace la reducción es el grupo deltoides conjuntamente con el supraespinoso pero hay que recalcar una cosita el grupo deltoides yo ya lo expliqué en otro video. voy a poner el link ahí arriba lo explico conjuntamente con el grupo de los músculos glúteos de la cadera eh, Otros que son importantes para, la, para llevar hacia adelante son los pectorales y eh, los pectorales sacamos el trapecio están acá tenemos pectoral mayor y pectoral menor otra cosita más que vamos a ver y que faltaba de los músculos es el esternocleidomastoide o también llamado Econ como ven yo lo marqué con una cinta ahí el Econ es ese músculo que está acá si yo me hago resistencia me hago un tendoncito acá si me hago resistencia el tendón se sale acá acá sí. es el esternocleidomastoideo, que va desde el occipital acá hasta, hasta hasta el esternón y hace este movimiento. Obviamente que cuando trabajo en contrarresistencia se puede ver mucho mejor. Hay otros músculos, porque esta es una articulación por donde pasan muchos músculos que son el bíceps, el, el bíceps y el tríceps, que para esos músculos voy a tener que hacer un, un video en particular. El bíceps. Que se inicia acá en el radio, en la, su inserción distal, en la tuberosidad del bíceps, que tiene el mismo nombre, que hace esta flexión, este es el típico conocido que hace flexión. Pero además, el bíceps pasa por acá, se divide en dos: el bíceps divide en una, una porción va acá a la porcicolacoide, yo sé que va hacia abajo, y otra porción pasa por esta canaleta que les voy a mostrar bien de cerca, esta canaleta. y después se inserta en la parte superior de la cavidad glenoidea. ¿Qué pasa? Este tendoncito del bíceps, porque tiene dos tendones como dijimos, suele zafarse a veces, y es cuando generalmente algunas personas hacen este movimiento de rotación y sienten clic, clic, clic. Está cubierta por un ligamento transverso y a veces suele romperse. Si ese, ese ruidito permanece y a veces te puede causar algún dolor, entonces, usted tiene que ver profesional porque está roto el ligamento. Probablemente eso requiera cirugía a menos que tenga una inmovilización prolongada o, y, y, y un tratamiento bien profundo. Pero bueno, ese, eso es importante conocer que el bíceps tinde tiene una porción larga que pasa exactamente por acá. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Bien, el test la corredera bicipital que mostramos se llama test de Jergason es cuando yo trato de, que, de, de, de hacer una especie de resistencia hacia la rotación y empujo el hombro hacia abajo y se sale el tendón del bíceps es el test de Jergenson. por eso es que el bíceps generalmente hace este movimiento y la porción larga hace este movimiento ¿eh? por eso es que sacamos el máximo de bíceps en esta posición de, el, el tríceps tiene dos porciones una que se insertan acá en el húmero y la porción larga se inserta por debajo de la cavidad de glenoidea o sea que el bíceps va por arriba y el tríceps por debajo por tanto cuando hacemos tríceps en esta posición si ¿sí? no estamos trabajando el tríceps completamente si sí lo estamos trabajando con la porción larga cuando trabajamos ya en esta posición eso lo vamos a detallar más adelante yo quiero así mostrarles que hay tanto un montón de músculos que accionan y trabajan este con, con en, el, en el hombro otra cosita más ¿Qué es la escápula alada la escápula alada hay otro músculo que agarra la escápula al tórax que se llama el serrato mayor este, se inserta por acá adentro y se agarra a las costillas entonces trae la escápula hacia adelante. Cuando ese músculo está débil por alguna lesión del, del nervio o algún otro problema, es esas personas que si se, apoyan en la pared, si se apoyan en la pared, una escápula sobresale más que la otra. Es como que no hay control, es como que hay que trabajar ese músculo un poquito más. Ahora vamos a hablar de la paradoja de Codman. Es una curiosidad simplemente esto, cómo se producen rotaciones automáticas en el hombro, una rotación automática en el hombro. Por ejemplo, yo hago este movimiento y tengo el pulgar para adelante y para arriba. Bajo, subo por el costado y vuelvo a bajar. El pulgar apareció automáticamente, se hizo una rotación automática prácticamente involuntaria, el pulgar apareció para abajo bajo, subo, nuevamente tenemos el pulgar para arriba. Yo en ningún momento hice esto, la rotación fue automática. En la posición de rotación externa y abducción, el hombro puede llegar a salirse, puede romper esa cápsula que lo cubre, porque está en una posición débil, si alguien te golpea así el hombro se sale hacia adelante y esta cabecita queda acá, por eso aquellos que se le sale el hombro, el, el, el húmero, la cabeza del húmero queda acá, entonces hay que volver a ponerla en su lugar, eh, hay un test que se llama el test de, de aprehensión en el cual yo pongo al paciente en esa posición y empujo un poquito y si la persona pone cara de susto es porque realmente puede llegar a salirse. Este, estos son test que se hacen, que lo hacen los profesionales para saber si hay alguna lesión a nivel de la articulación glenumeral un detalle más para los amantes de la lectura a mí me encanta leer mucho el Capanchi, que son libros de biomecánica y de anatomía tenemos test y función el libro de Kendall, que se usa mucho eh, para los estudiantes eh, acá hay, hay muchas pruebas y también el Hoppenfield, que es uno también de mis favoritos, en el cual muestran los test y eh, los test semiológicos para ver qué está pasando en la articulación. Esto es simplemente un dato que les paso para los amantes de la lectura. Muy bien, lo veo en mi próximo video.